Gracias, Papá Dios Por poder cantar, escribir Y hacer mi propia música Y en este momento Te canto a ti, mi Dios Solo creo en ti Solo creo en ti Solo creo en ti de la vida Te abrí mi corazón Tuya es mi vida Te doy gracias a ti Señor Por darme la vida Que me ven Todo ¡Gracias! a Papá Dios Por este nuevo día de hoy Si algo te sale mal Analiza que te hiciste mal Yo quiero que comprendan Que mi Dios es alegría Te da la bendición Y te regala un nuevo día Si algo te sale mal Analiza que te hiciste mal ¿Por qué? Dios no castiga ¡Castiga a nadie! ¡Dios no!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 Dios no castiga a nadie, Dios no castiga a nadie, mi Dios, que es tu Dios, Dios no castiga a nadie, Dios no castiga a nadie, Dios no castiga a nadie.